Sí, con extrañeza he observado en algunos medios que me dicen que mi proyecto lo que pretende es dejar que prescriban y es todo lo contrario. Empecé a trabajar aún antes, del 16 de enero, a ver qué podíamos hacer porque estaba muy preocupada, por eso lo consulté con los expertos en Derecho Disciplinario y me ratificaron que si no se me tomaba una decisión en un proyecto de ley dejando... Sin, sin entrada en vigencia ese Código General Disciplinario el 1 de julio, el desastre era impresionante. Contrario a lo que han dicho muchos medios, lo que estamos tratando con este proyecto es evitar que esa catástrofe ocurra. Pero no cayeron en cuenta que al introducir este código nuevo que entra en vigencia el 1 de julio, hay una ley muy clara, que es la ley eh, eh, favorable, que se aplica hacia procesos anteriores. Y con esa, ese principio de favorabilidad, es que encontramos que muchísimos procesos, algunos autores expertos en disciplinarios dicen que muchos también los, los que están cerrados ya pueden caer en la declaratoria de prescripción y entonces me iba a convertir yo en una procuradora que todo el tiempo iba a estar declarando prescripciones, lo cual es absurdo con esta corrupción tan grande que impera en el país.